Pero mira, Veloz, eh, hoy tenemos, ya en breves minutos, eh, vamos a estar conversando eh, con dos ilustres abogados que me honra eh, su amistad. En el caso de Carlos Moreno, que lo conocemos desde hace muchos años, estará conversando con nosotros también de su compañera, eh, eh, la abogada eh, Ra Ramona, me parece. Aquí tengo el nombre. Ella, pues es, ellos son de la parte... Eh, que están defendiendo al señor Santiago eh, sobre este caso el cual prácticamente quedó eh, sin mucho cargo que de hecho quiero quiero eh, el, el cuadro que está ahí señor director para que lo coloque sobre los eh, imputados y, y los cargos y la medida eh, de coerción que le conoció el juez eh, Vargas en el día de ayer eh, ahí está por ejemplo en el caso de de Carmen Magalis Medina Sánchez, prisión domiciliaria, localizador electrónico, impedimento de salida, 10 millones eh, de garantía y vigilancia presencial. Que en el caso de Carmen Magalis, ex, ex, ex vicepresidenta de Fompet, hay que mencionar eh, de que se le otorgó esta medida de coerción porque el juez entendió que es una mujer y tomando todas las consideraciones eh, como mujer. Eh, le otorgó este tipo de medida de coerción. Además, en el caso de ella en el caso de Alexis Medina, el, el, el, el supuesto cabecilla de este entramado, el juez puntualizó, y cito, esto no, esto no es una, un tema político, esto es un tema de familia, donde la familia le falló por el cariño y el aprecio a un hermano entiéndase al presidente Danilo Medina, incluso le hizo a, a Magalis le dijo Magalis tú sabes que el presidente es débil con Alexis Medina, que es el hermano más pequeño. Entonces, según el juez, que aparentemente conoce bastante a los Medina, él dice que la familia le falló por el amor y la confianza al presidente Medina. Esto deja entredicho, esto deja entredicho de que el presidente posiblemente tenga la razón cuando dijo que él desconocía que su hermano Alexi Medina era suplidor del Estado. Cosa un poco difícil de entender, de creer y a veces también de digerir. Pero con esto que dice el juez Vargas, uno se queda pensando y será verdad que el presidente no sabía que su hermano y que sus hermanitos, hermanitas, estaban haciendo estas cositas, de miles, miles y miles y cientos de miles de millones de pesos que estaban defalcando el Estado. Eso queda entredicho. Pero seguimos con el hermano, Juan Alexis Medina, eh, que se denomina como la cabeza, o sea, el pulpo, la cabeza. prisión preventiva de tres meses y revisión el primero de marzo de 2021. Ese va a beber trancado. Dios. En el caso de Francisco Pagán, que el juez fue muy fuerte con Francisco Pagán, muy fuerte. De hecho, dijo lo que el otro dejó, usted lo cogió porque usted era más matatán A ese eh, también prisión preventiva eh, y revisión el primero de marzo. En el caso de Fernando Aquilino Rosa, que es el presidente de Fompet, el que lloró casi, mm. nada más faltó que se arrodillara porque está enfermo, porque tiene uva, uva, uva. Pero mentira, estaba muerto la risa eh, eh, eh, eh, en medio de de la medida de coerción, del conocimiento de la medida de coerción, a ese le decantaron prisión preventiva de tres meses y revisión el primero de marzo otro que va a beber trancado gracias señor director por, por el apoyo de las imágenes en el caso de Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez, exministro de salud pública, que tengo que puntualizar ese es el cliente de nuestro amigo el doctor Cándido Simón, que ya más adelante lo estaremos entrevistando también para que nos hable sobre el caso este eh, lo catalogó el juez Vargas como un inútil, como que no tenía utilidad. Un tonto poco que, útil. Un tonto, gracias, a verlo Un sí. tonto poco útil. Ay, oh. A Cándido cuando, Cándido cuando salió de, de la audiencia, le preguntaron que por qué el juez tuvo esa valoración de él. Dice, bueno, déjame decirte algo. Eh, eh, el nombre mío, Cándido, significa inútil y ya con eso le respondió a los a los periodistas que, que lo abordaron a la salida del palacio de justicia hay que mencionar hay que mencionar que este fue uno de los más suaves el caso de, de, del ex eh, ministro de salud pública eh, fue uno de los casos más más suaves prisión domiciliaria el famoso localizado electrónico impedimento de salida y 10 millones de peso como vigilancia presencial. Esta vigilancia, puntualizamos, la combinó el, el juez por el tema que los localizadores supuestamente son suplidos nada más y nada menos que por la ley, sí, Medina. Entonces no se sabe, la o sea, el mismo juez, yo entiendo que no confía en esos famosos localizadores o como se le dice aquí en Estados Unidos, grillete que están ubica, están localizados que el, tanto el Ministerio Público o la Fiscalía puede darle seguimiento donde esa persona eh, se mueva. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, limitan y con el tiempo le van dando confianza a la persona que tiene grillete eh, o, o el, el, como dice aquí el, el localizador electrónico, eh, le van dando confianza y le marcan una ruta y, y es un proceso aquí que es algo normal. Eh, muchas veces en, en personas que tiene algún tipo de, de, de, de medida de coerción. En el caso de Rafael Antonio Germosén Andújar, quien era excontrolador de la República Dominicana, también eh, prisión domiciliaria, se va a tomar su ponche y su vinito en, en su casa y va a pasar la Navidad eh, con su familia. Localizado electrónico, impedimento de salida, 10 millones y vigilancia presencial. Que bueno, en, en ese caso, caso, que en primera instancia el Ministerio Ajá. Público solicitaba eh, prisión preventiva, por el hablar, por el hablar fue que se redució al arresto domiciliario como petición, y ya los agregados fue, fue parte de, de, del juez realmente, lo que está fuera del arresto domiciliario. Sí. Rafael Antonio Germose, ya lo hablamos. Aquiles Alejandro Christopher quien era director de Fiscalización de Obras de, del Estado y Supervisora de, de Obras del Estado de la OISOE, uh -huh. oficina de, de Supervisora de Obras del Estado, prisión preventiva de tres meses y revisión el primero de marzo de 2021. En el caso de Julián Estebas Suriel Suazo, encargado de logística de la campaña de Gonzalo, prisión preventiva por tres meses y revisión el primero de marzo. En el caso de José Dolores Santana Carmona, eh, empleado de Alexis Medina, prisión preventiva por tres meses y revisión el primero de marzo. Que, Roberto, de domingo, puntualizar, ajá, eh, disculpe, el caso anterior de Julián Esteban Suriel Suazo, el juez no lo no le dio la medida de coerción por las imputaciones que hizo el ministerio sí, público por, directamente. Por las armas, por por las armas, armas sí. exactamente. Sí, sí pero eh, realmente. El que se fue, no oye, me tuviste el video de él guiñando el ojo. Claro, lo no, va a hacer, lo va a, hacer a, a la cárcel ahora. Y, y su, usted, oye, sí. utilizar a su hijo. Sí. Miren, miren, cuando usted está haciendo lo mal hecho, no utilice a su familia, porque cuando usted está haciendo lo mal hecho, su familia, de una forma u otra, lo disfruta. Ahora bien, su, usted le pidió permiso a su hijo, usted habló con su familia, mira, voy a hacer esta vuelta, voy a hacer esto. Si usted lo hizo, amén. Pero entonces usa, eh, uso de recursos. Ah, mi hijo de 11 años me preguntó que tengo una semana que no veo la casa. Y cuando tú... Bueno, me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado para continuar. En el caso de Domingo Antonio Santiago Muñoz, eh, que según eh, la Fiscalía el Ministerio Público es testaferro de Alexis, eh, este Libertad con presentación periódica ante la Procuraduría Fiscal. Hay que decir que este imputado es... El cliente de nuestros invitados del día de hoy, eh, de los abogados que los representan y que hicieron un magnífico trabajo independientemente y que este empresario tiene una situación difícil porque, eh, como dijo su abogada, él tiene eh, más de 300 empleados que están parados porque las cuentas están embargadas y él tiene una empresa bastante grande. Eh, allá en la República Dominicana. El último caso fue Guacal Bernabé Méndez Pineda, este fue también tres meses y ese va a beber trancado en esta Navidad. En el último caso, ese fue a quien Alejandro Vargas le dijo que era rico, que era millonario y él no lo sabía. Que no lo sabía. Ajá. Y en sí, el caso sí. de Domingo sí, Antonio eh, Santiago Muñoz, ese es el señor que tiene el negocio de, de reciclaje. Sí, no, él, él compra mm. metales. Metal, sí, sí. Plástico, no todo, reciclaje. Sí, que sí. esa industria... Yo no sé de, si el, deja el ganancias de 100 millones de dólares, pero es una industria que deja dinero. Que eso la gente no lo claro, sabe. La claro. basura deja él, dinero. Él, no, no, y los metales, él los vende a China. O sea, ah, los metales en China yeah. son, son, sí, son, sí. son bastante costosos. Así y es. Bueno, y bueno, y ellos tienen todo, todo su todo su estado y su movimiento y los impuestos que paga y todo eso. Por eso vamos a, a hablarlo más adelante con, con nuestros invitados, eh, el, la, el abogado Carlos Moreno, eh, que de verdad nos honra su amistad, eh, un abogado que ha llevado muchos casos importantes en la República Dominicana, en el caso de Manuela Ramírez, eh, que ahí tenemos imágenes, eh, se le ve que es una abogada muy preparada e incluso es eh, sentir eh, en lo que cada vez que ella se paraba a exponer, sentí un respeto mutuo entre las dos abogadas, entiéndase la, la doctora Jenny Berenice, por parte del Ministerio Público y la Fiscalía, y en el caso de, de Manuela, eh, por parte de su defendido. Vi un respeto mutuo, o sea, como que, eh, no como el otro abogado, no recuerdo el nombre, que Minier. incluso ofendió, entiende, a Minier, el abogado Minier, gracias, verlo, como que ofendió a, a, a a, a Jenny Berenice sí. lo, lo vi un poquito alterado un poquito alterado, pero nada en breve vamos a estar conversando con ellos porque esta serie denominada Antipulpo que lamentablemente ya terminó la primera temporada, sí. hay que esperar hasta marzo del eh, año 2021 para el estreno de la segunda temporada, que ahí es que comienza eh, lo bueno, yo espero que este juicio que va a empezar eh, el primero de marzo no se convierta en un caso de Odebrecht. Ay, por favor, sí. Yo espero que sea algo que, que me gustó lo del juez, verás, muy práctico. Él decía, pero señores, que ustedes no tienen que, no estamos en juicio. Esto es para conocer una medida de coerción. Y ya con las pruebas que hay, porque Jenny Berenice dio las declaraciones que presentaron pruebas contundentes y esto, y que lo otro. pero el juez no necesitaba mucho para tomar una decisión sobre medida de coerción. Que dice él que duran 24 horas prácticamente en cierto sentido innecesaria, aunque después dice que na, le sacó provecho. Sí. Eh, juez Vera, que tiene un alto grado sentido del humor. Juez Vargas. Al mismo tiempo, ¿Eh? Vargas. El juez Vargas, sí, sí. Vargas. Eh, que tiene un alto sentido del humor, sí. pero al mismo tiempo mano dura. A veces lo, eh, los imputados se lo cogían a chiste, pero cuando le jaló la soga, como que ahí tragaron en seco. Bueno, el caso eh, de Carlos Alcedo, lo que le dijo el día de ayer que se hizo viral, ah, que no le diera sí, órdenes sí, sí, al juez, sí. que cogiera su examen si él quería estar en esa claro. posición. Muy bien, muy sí. bien hecho, sí, porque como que eh, al, al juez eh, Vargas, ser un juez así tan coloquial, sí. tan, tan orgánico, y con el sentido del humor que lo caracteriza, él, como que cogió confianza. El juez Vargas entonces, entonces le, le puso el punto sobre la I, como dice Dilonet, y le dijo: No, espérate, espérate. Si tú quieres estar aquí, estudia, coge el examen, porque aquí no. Y, y puntualizó: Aquí yo no llegué por amiguismo ni por sí. vaina política. A mí nadie me puso aquí. Me eh, ¿A quién será que le tiró esa puña? Ah, oh, ¿a quién tú crees? ¿Eh? <risa> Digo yo. Bueno, eh, Veloz, entonces. Eh, tenemos que irnos a la pausa para ya coordinar la conexión sí. que va a ser remota eh, con los abogados invitados en breve que estarán con nosotros. Así que usted no, no se pierda, estará eh, la licenciada Manuela Ramírez y el licenciado eh, Carlos Moreno, ambos abogados del diputado Domingo Antonio, eh, en este caso Antipulpo.